Hola mis rizadas, les prometí un video sobre mi tratamiento de proteína que me ayudó a recuperar a mis rizos, así que en el video de hoy les enseñaré cómo prepararlo en casa. Los ingredientes que vas a necesitar son un acondicionador sin silicono como un base a este tratamiento. También necesitarás aceite de oliva extra virgen que está lleno de antioxidantes para promover la salud de tu cuero cabelludo. Aceite de coco virgen orgánico. Esto te ayudará a simular el crecimiento y hidratar el cabello y también a prevenir quiebradura. La miel te ayudará a mantener la humedad y actúa como acondicionador natural. El aguacate rico en vitaminas B y E te ayudará con hidratación y a fortalecer el cabello para prevenir la pérdida del cabello. Lo último que vas a necesitar son huevos, los huevos son ricos en proteínas y fortalecen el cabello. Te ayudará a producir sebum que es el aceite natural que tu cuero cabelludo produzca. Y lo más importante es que los huevos promueven el crecimiento del cabello. En una batidora agrega una cucharada de su acondicionador, una cucharada y media del aceite de coco, una cucharada y media del aceite de oliva, una cucharada de miel, dos huevos y un aguacate. Cuando tengas listo el tratamiento, hay que preparar el cabello. Antes de lavarte el cabello, empieza con un masaje en tu cuero cabelludo. Esto aumenta la circulación de la sangre en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento del cabello. Después del masaje, lava tu cabello. Este tratamiento ha funcionado mejor para mí en cabello limpio. Lo puedes lavar usando el método de co-wash, que es de lavar el cabello usando acondicionador o puedes usar un champú clarificador. Yo lavé mi cabello usando el champú y acondicionador de Garnier Fructis de la línea Pure Clean. Ya que tengo mi cabello lavado, lo separo en cuatro secciones porque se me hace más fácil de aplicarme el tratamiento así. Si tienes el cabello grueso o si tienes mucho cabello, lo puedes separar en más secciones para que se te haga más fácil.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 Lo que yo hago para dar más calor al tratamiento es enjuago una toalla, lo meto en el microondas por unos minutos y ya con la toalla caliente la pongo encima de la bolsa plástica que ya está en mi cabeza y me amarro otra bolsa encima para detenerla. Deja el tratamiento en tu cabello por 45 minutos a una hora para que tu cabello absorba los nutrientes de los ingredientes. Después de este tiempo, enjuágate el cabello con agua tibia. No te laves el cabello con champú, pero es opcional si quieres agregar el acondicionador. Ahora puedes arreglar tu cabello como tú quieras. Este tratamiento lo hice una vez al mes cuando mi cabello estaba dañado. Ahora que mi cabello está sano, no es necesario de aplicarme este tratamiento tan seguido, sino cuando veo que mi cabello necesita más vida. Espero que este tratamiento de proteína te ayude. Dale deditos arriba si les gustaron este video y si quieren ver más videos en español. Suscríbanse si no lo has hecho todavía para que esta comunidad rizada continúe creciendo. Déjenme saber en un comentario abajo qué quieren ver de mí porque estos videos en español los estoy haciendo para complacerlas a ustedes. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. o oh, un fuerte abrazo. Y un beso. Para todos ustedes que no saben qué es lo que significa la palabra co-wash. Co-wash es lavar su pelo. Viendo este video y están empezando su transición, empiezan a usar este aceite ahora en su cuero cabelludo y en las puntas de su cabello. Cuando usan el aceite en su cuero cabelludo, esto le va a ayudar con el crecimiento.